Eh, tras 13 meses de negociación, eh, anoche eh, pues satisfactoriamente pues, pudimos eh, firmar el acuerdo de que hemos llegado para intentar mejorar las condiciones laborales que siempre venimos reivindicando, mejoras laborales. ...que eh, una de las principales es reducir la jornada laboral... ...de nueve horas consecutivas... ...sin un descanso garantizado que tenemos... ...lo cual eh, ya no es que eh, perjudique nuestra salud... ...sino que es que es la seguridad del ciudadano... ...del usuario a quien nos debemos... ...es decir, que mmm, realmente nueve horas... Eh, ...se deben de evitar por todas formas... ...es decir, una de ellas pues bueno... ...han sido las ocho horas y media... ...en cierta medida, y se ha quedado un, algo pendiente... ...pero se ha comprometido el gerente... ...que en estos dos años... Eh, ...se quedarán eh, reducidas... ...a esta cantidad... ...otra de las cuestiones es... Eh, ...las vacaciones... ...actualmente las tenemos cada tres años en verano... Eh, ...lo cual pues lo vemos totalmente ilógico... ...y fundamentalmente por la conciliación laboral y familiar... Eh, ...lamentablemente decir que hemos tenido que dejarla... ...en el camino... ...pero bueno, eh, hemos sacado el compromiso del gerente... ...de que al menos para, si no es para el 2019... ...dejar un acuerdo plasmado... ...con un estudio fehaciente hecho... ...para que se pudiera o se pueda aplicar en el 2020... ...bien, este acuerdo eh, se llevará a cabo... ...bueno, la información del mismo en la Asamblea de Trabajadores... ...que la queremos celebrar el martes que viene... ...y se dará información detallada, exhaustiva... ...de, de toda la negociación... Y, ...y en los términos que se han desarrollado... ...y a lo que hemos acordado... ...y posteriormente dos días después queremos hacer, celebrar el referéndum... ...para que eh, sea ratificada... ...o así al menos lo esperamos el Comité de Empresa... ...por todos los compañeros y compañeras... ...bien, lo que, lo que se ha demostrado es que aunque hayamos esperado... ...bastante tiempo, eh, que el diálogo es lo que tiene que estar por encima de todo... Eh, ...estamos condenados a sentarnos, a buscar soluciones... Eh, ...tanto los políticos como los sindicalistas... ...y, y en, esa, en esa línea es la que tenemos que seguir... ...y, y, y da sus frutos y anoche eh, eh, se vieron... Eh, por lo tanto, eh, aún queda eh, convenio que firmar, es decir, esto ha sido lo, los pilares fundamentales de, del convenio, eh, los más delicados y, bueno, y esperemos que el gerente y el presidente Andrés Pino siga en esta línea eh, conciliadora como anoche lo demostró.